Cuando, cuando empieza todo este movimiento, uno de, una de las protestas fundamentales era el sistema económico en el que estábamos, que es tremendamente injusto, y bueno, entonces eh, vemos que hay una necesidad clara de establecer un sitio para hablar de economía. Entonces a partir de ahí, bueno, nos juntamos unos cuantos que bueno, que quizás nos conocíamos ya de la facultad y tal, y empezamos a decir, bueno, vamos a crear un grupo, pero lo, lo planteamos desde una premisa clara. No queríamos que. Este, ...esta comisión se, se, se metiera en un debate quimérico y utópico... ...sobre modelos económicos que a día de hoy no son factibles... ...simplemente queríamos desgranar qué estaba pasando hoy... ...en España y en el mundo, en la economía... ...y hacerlo con un lenguaje asequible para todo el mundo... ...desencriptar ese, ese lenguaje que muchas veces utilizan los economistas... ...y sobre todo los políticos para que nadie se entere de nada... ...desencriptarlo y, y hacer... Hacer ver a la, a la ciudadanía que todo el mundo está capacitado para entender de economía y que todo el mundo puede llegar a comprender lo que está pasando. Entonces, pues a partir de ahí, pues creamos esta comisión con este nombre, Comisión de Educación Económica. No sé si en España habrá otra con ese nombre exacto, pues normalmente se llaman Comisiones de Economía. Esta es Comisión de Educación Económica. No pretendemos crear nada en economía. Hay gente por ahí... ...muy inteligentes y grandes economistas... ...que ellos crearan modelo económico crearan algo. ...nosotros queremos simplemente explicárselo a la gente... ...mucho más austero nuestro objetivo si acaso... ...pero es lo que queríamos... ...llegar a la gente, informar... ...y sobre todo pues difundir con ese carácter didáctico... ...que es el 15M, básicamente es un movimiento educativo... ...los acontecimientos nos van desbordando... O sea, al poco tiempo de empezar el 15M... ...bueno, sale lo del pacto del euro, la reforma laboral... Eh, luego ha salido to to to toda la laboraje en la Prima de riesgo luego ahora estamos con el techo de gasto ¿qué pasa? empezamos a, a, a crear charlas abiertas a todo el mundo aparte de por supuesto las reuniones de nuestra comisión que nos reunimos todos los lunes y, y, y somos un grupo bastante amplio ¿no? que ha tenido ha tenido una acogida que yo sinceramente me ha sorprendido yo el día del pacto de que dimos la charla del pacto del euro en la plaza de la constitución con el equipo abierto a todo el mundo yo, ver que empezamos a las 8 y que a las 12 de la noche tuvimos que cortar megafonía ya por los vecinos y había allí 200 personas queriendo preguntar cosas de economía un viernes para mí eso fue algo... me puso el bolillos de punta, ¿no? yo cuando terminé dije hostia, esto es fuerte ¿sabes? entonces pues a partir de ahí pues, pues nos vamos organizando, los que más un poco más preparados estamos, que hemos estudiado economía, pues nos preparamos nos preparamos temas, leemos lo que haya en la red, lo que esté saliendo en los medios ...incluso en algunos soportes teóricos... ¿no? ...para explicar un poco qué significa esto... Y lo que he dicho antes, desencriptar un poco... ...¿cuánto del euro, qué es esto, cómo nos va a repetir... ...qué es el déficit, qué es el techo de gasto... ¿Qué, ...qué implicaciones sociales va a tener esto... ...qué significa que la prima de riesgo suba... ...¿quién establece la prima de riesgo?... ...esas preguntas que todo el mundo se hace... ...pues nos las vamos preparando... ...pues como vamos pudiendo... ...quién ha tenido tiempo, quien puede... ...y cuando tenemos algo montamos una charla... E ...intentamos explicarlo lo más asequible posible... Y para terminar, ¿qué significa el 15M para ti? A veces es complicado definir el 15M, ¿no? pero ante todo tenemos que entender que es, es un movimiento fresco, nuevo y sobre todo heterogéneo. Y que lo que lo cohesiona es un sentimiento. Y eso lo yo creo que casi todo el mundo estará de acuerdo en que el 15M es un sentimiento que, que nos sobra con eso, ¿no? para, para, para estar cohesionado y para estar junto y para ser fuerte. Es el senti, sentimiento de... Bueno, ...de indignación, cambia la palabra, no, casi que no me gusta... ...yo ya digo el sentimiento de, de, de irritado... ...que es más de aquí, es más de Andalucía ¿no? ...y porque se ha paralizado el término un poco... ...eso de los indignados ya, porque eres indignado... ...entonces ese sentimiento de irritación, de cabreo... ...pero bien canalizado... ...bien canalizado de una forma pacífica... ...de una forma lo más democráticamente posible, inclusiva... E intentando llegar a la gente... ...y sobre todo con esta vertiente ya te digo... ...didáctica y educativa... ...que es lo que hace que el movimiento... ...esté teniendo calado en la, en la sociedad".